nos han echado sin avisar y nos han rescindido el contrato según pese a nuestra empresa eh, que tenemos hasta el 2023, hasta julio, y nuestra empresa de momento no da señales de vida. Decimos que la gente está en un limbo porque es una situación um, compleja, porque la empresa lo que hace es decirle al, al trabajador, toma una cartita y tú te subrogan, vas a empezar a trabajar en la otra empresa que se lleva la campaña. ...que la otra empresa no lo acepta... ...entonces el trabajador se queda en el medio... ...o sea, no me quiere Saitel... ...no me quiere Unísono... ...y Carrefour no quiere decir nada... ...esa persona no cobra ni de Saitel... ...ni de Unísono... ...ni puede cobrar el paro... ...porque para cobrar el paro el SEPE te pide... ...que tienes que denunciar y tener una sentencia. Estamos aquí para defender el sistema público de pensiones... ...no recortes a las pensiones públicas... ...que quieren ampliar el el tiempo de los años de cotización para los que nos jubilemos a partir del año 23 y para estar en contra de cualquier gobierno que quiera recortar las pensiones. Los problemas con Ideal Automotive empezaron este mes de julio cuando se terminó el contrato de vacíos y no se llegó a un acuerdo para la renovación con lo que se perdió ese contrato con la consecuente eh, pérdida de empleos, que éramos unos 55 trabajadores. Esos 55 trabajadores pasamos a la, a la otra actividad, que es la nave 21 secuenciación. Y el problema que tuvimos es que el pasado 9 de octubre eh, Opel nos comunica la, la extinción de ese contrato mercantil que tenía con IDL, ante el temor, según Opel, de que nuestra empresa no pudiera tener la suficiente capacidad financiera para poder realizar estas, estas tareas. El día 9 de octubre eh, mandaron un burofax de parte de Estelantis a la dirección de IDL para comunicar la rescisión del contrato mercantil. Eh, nos pilló a todos de Puente de Pilares. Eh, fue un jarro de agua fría, no nos lo esperábamos ninguno de los trabajadores. Pues nada, estamos hoy aquí porque nos han hecho una cabronada. Eh, somos una contrata de Estelantis. Todas las contratas que se han ido, se han ido bien. Nosotros eh, un día no nos dejan entrar y no nos explican mucho más. La verdad es que nos han dejado en la calle, llevamos muchos años, y, a ver, la subrogación, eh, dicen que no es posible, pero bueno, por lo menos que conseguir el máximo, la máxima indemnización posible después de tantos años aquí. Eh, quitarnos el contrato ha sido porque eh, nuestra empresa aducía que tenía pérdidas en el contrato y que tenía que renegociar re ese contrato con Opel. Opel. ...consideraba de que no podía renegociar ese contrato... ...y ante las constantes peticiones de nuestra empresa... ...de que tenía pérdidas, pérdidas, pérdidas... ...por ese contrato... ...ha decidido rescindir el, el contrato... ...y quedarse ellos... ...el trabajo que hacíamos nosotros. Pues ahora estamos a esperas que la empresa IDL... ...nos conteste a nuestra convocatoria de mesa negociadora... ...que se la enviamos el martes por la tarde... ...y hoy viernes ya aún no sabemos nada de ellos. Yo por ejemplo, pues bueno, tengo 38 años... Soy carretillera y bueno, pues es probable que consiga trabajo, pero hay mucha gente aquí, familias enteras, matrimonios, gente mayor, muchas mujeres de 50 años en adelante que lo van a tener muy difícil ahora a la hora de buscar trabajo. Todavía no, no hemos comenzado a negociar nada, porque no los ha, la empresa no nos ha entregado ni la documentación ni la plantilla afectada. Entendemos que, según nos comunicaron de palabra, eran la totalidad de la plantilla, pero hasta que no entreguen... El, ...el listado de trabajadores no sabemos cuáles son los, los trabajos afectados... ...ni si va a plantear algún, algún otro tema como... Eh, ...traslados a otras plantas de a otros centros de trabajo de, del grupo... ...de momento no se ha comunicado nada. Pensábamos que nuestra empresa era la que iba a rescindir el contrato en diciembre... ...por la pérdida del contrato de la zona de vacíos en verano... Eh, ...el comité dimos unos panfletos el viernes 8 de octubre... ...comunicando una asamblea urgente para el jueves pasado, para otro tema totalmente diferente... ...y pese a Estelantis al ver esas, esos panfletos, decidió agilizar los trámites y echarnos a la calle. Indignados con la situación, con la manera de funcionar tanto de nuestra empresa como de Estelantis... ...que nos ha tirado por la puerta de atrás como si fuéramos basura... Y, ...y nuestra empresa que, que no nos está diciendo nada... Ni ...estamos aquí sin saber qué va a ser de nuestro futuro... ...que estamos despedidos lo tenemos claro... ...pero joder, no sabemos ni cuándo vamos a cobrar... Si, ...si vamos a estar un mes así... ...ni siquiera podemos buscar otro trabajo... ...no podemos hacer nada... ...más que aguantar la situación... ...que nos está provocando esta gente". Estamos aquí simplemente protestando por la mala gestión de las dos empresas y reivindicando nuestros derechos. Estamos aquí porque nos han echado sin avisar y nos han rescindido el contrato según pese a nuestra empresa, eh, que tenemos hasta el 2023, hasta julio, y nuestra empresa de momento no da señales de vida. Todo esto eh, viene derivado del empleo precario que está, que está haciendo estas, todas estas multi, multinacionales que no hacen más que bajar los sueldos y cada vez tener menos derechos como trabajador. Y esto es nuestro problema ahora, pero va, va a ser el problema de todos. En breve, porque esto cada vez va peor. Y nosotros estamos aquí fuera, una de las razones es porque tenemos mejores condiciones laborales que, las que los que están entrando ahí ahora, nuevos. Lo que está aprovechando Opel es su exceso de plantilla temporal, cubrirla quitando puestos de trabajo de, de las auxiliares. primero la primera ha sido la nuestra y me imagino que las siguientes será, serán otras, tipo SES. Que ya se está oliendo, que ya no se, ya no quieren renovar el expediente de regulación. Que, y eso huele a que pueden ser los siguientes en salir. El apoyo del Gobierno de Aragón Aún no se ha puesto en contacto con nosotros, con este comité. Han dejado a la calle 200 familias aragonesas y el gobierno de Aragón les da muchas subvenciones a Pese a Estelantis para mantener esta fábrica aquí. Y no se han puesto en contacto con nosotros ni para preguntarnos ni para decirnos nada. Es una auténtica vergüenza. Desde Sindicatos sindicato CGT pedimos la, eh, por, por parte de Stellantis de que surrogue a la totalidad de la plantilla porque entendemos que la ruptura del contrato eh, no tiene que caer, no tiene que caer por par, eh, a cargo de los trabajadores. Es un problema entre dos multinacionales, pero los trabajadores no tenemos, no tenemos nada que ver con eso. Y por eso solicitamos la subrogación de la plantilla de, dentro de la plantilla de Estelantis. Decimos que la gente está en un limbo porque es una situación uh, uh, compleja, porque la empresa lo que hace es decirle al, al trabajador, toma una cartita,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 eh, nuestra empresa, SITEL, nos comunica que la campaña Carrefour eh, finaliza, finaliza porque eh, Carrefour ha abierto la licitación y parece ser que se lo va a adjudicar a la empresa unísono. Entonces, eh, SITEL nos indica que eh, ellos lo consideran una subrogación y que como tal le van a dar a los trabajadores una carta para que se presenten en unísono eh, Uniso no, no lo reconoce como tal subrogación, dice que no se hace cargo de la plantilla. Y, y, es, y por eso estamos aquí, porque desde entonces eh, ellos están pasándose la pelota de uno a otro y no tenemos una solución. Eh, son 400 trabajadores entre Sevilla y Barcelona que se quedarían en un limbo legal.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 ...que tienes que denunciar y tener una sentencia... ...hasta que no tengas esa sentencia... ...no puedes cobrar el paro... ...ellos no pueden darle a, a, a la tecla total... que el, ...el que sufre la persona... ...¿cuánto tiempo?... ...es que no se sabe... ...porque a lo mejor pasa un mes... ...como pueden pasar un año... ...hasta que salgan las sentencias... El trabajo se va a seguir realizando... ...lo único que bueno... ...se, se destruye un trabajo más o menos estable... ...porque es una campaña muy antigua... ...lleva 20 años en Sítel... Con, ...con gente antigua... ...con ya una profesionalidad... Eh, ...se destruye eh, eso para llevárselo unísono... ...y contratar por ETT o contratar a tiempo parcial... Eh, ...en fin, es, es destruir... ...o sea, tener algo ya consolidado... ...para luego llevárselo a otro sitio y destruirlo. Todo responde a que eh, estas empresas... ...no se toman en serio profes profesionalizar el sector... ...lo que quieren es eh, mano de obra barata que no adquieran ningún derecho, no reconocer eh, el empleo estable y lo que quieren es una plantilla rotativa eh, que a ellos les cueste lo menos posible. Pues el sector está precarizado porque eh, eh, no quieren gente con antigüedad. La, la, eh, lo que te comentaba, cogen a, a gente nueva e intentan echar, pues eh, en ocasiones como estas eh, hay un cambio de campaña o lo que sea y lo primero que hacen es echar a la gente con antigüedad que tampoco es eh, para pa tanto que tengamos antigüedad, porque no tenemos ninguna extra, no tenemos subidas de sueldo, ni trienios, ni nada de nada de nada. Las pagas extras las tenemos prorrateadas. Destacar que esta no es la primera vez que Saitel quiere deshacerse, de, en este caso, de la plantilla de Carrefour. Ya en el 2020 intentaron realizar un despido colectivo, con lo cual esta plantilla viene sufriendo ya también psicológicamente las consecuencias de... ...de saber que, que, que la empresa no los quiere. Desde CGT pedimos que se recoloque a la gente... ...que se tome una decisión y sobre todo que decida... Eh, ...algo sensato Carrefour... ...es decir, que se vayan todos los trabajadores... ...a la campaña, o sea, a la empresa de, de Unisono... ...si no se la queda SITE. Quería destacar también que durante la pandemia, por ejemplo... Eh, ...se consideró una campaña esencial, un servicio esencial... ...porque como no se podía eh, ir personalmente a comprar... Eh, ...esta plantilla tuvo que aumentar la productividad... ...¿por qué?... ...pues porque eh, subieron las llamadas... ...entonces tuvieron que irse a casa... ...teletrabajar... ...a poner todos ellos los, los medios suyos... ...sin ayuda de la empresa... ...y sacar adelante la campaña... Eh, ...porque la gente llamaba por teléfono... ...o utilizaba los canales que ponía Carrefour... ...y entonces esta plantilla tuvo que poner mucho de su parte... ...ahora ya no es esencial y se quieren deshacer de ellos a coste cero. ¿Qué, qué hacemos nosotros? Nosotros luchar por ellos, eh, achuchar a la empresa... ...y al final se consiguió que se hiciese una prórroga hasta, creo que fueron dos meses. ¿En esos dos meses qué hizo la empresa? Nada. Cuando volvimos a achucharles, porque ya llegaba la, la, la fecha que, que volvían otra vez a, a estar en, en un limbo... ...esos trabajadores han vuelto a hacer otra prórroga de otro mes. Eso es un sin vivir para la gente... Imagínate que tú tienes un puesto de trabajo que de repente eh, te dicen dentro, dentro de 10 días te vas a otra empresa, sabiendo que esa empresa no te quiere. Entonces, ni eres de uno ni eres de otro, tampoco vas a cobrar paro porque no puedes. Si las cosas salen bien, eh, podría ser que ante esta eh, forma tan extraña de, de esta licitación, que ninguno de ellos lo ha llevado de manera clara, eh, ...al final el servicio se lo quede Saitel... ...o bien que nos quedemos con, solamente con parte del servicio... ...si las cosas salen mal... ...podría pasar que mmm, Saitel en su obsesión... ...de deshacerse de una plantilla muy antigua... ...que lleva más de 15 años prestando este servicio... ...con eh, derechos adquiridos... Eh, ...que no quiere mantener a esta gente... Eh, ...se los quiere quitar de en medio eh, a coste cero... ...pues eh, podría pasar que en su obsesión de seguir adelante... ...con una subrogación... Eh, ...los trabajadores se queden en la calle. Como es una campaña compartida entre Madrid y Sevilla... Eh, ...también se ha unido a, a las movilizaciones... ...que hemos realizado Barcelona... ...entonces los tres centros Madrid, Sevilla y Barcelona... ...hemos realizado movilizaciones, paros... Eh, ...concentraciones en los distintos centros... Eh, tanto en Sevilla como en Madrid, en, el, en, las, en la casa del cliente, eh, en unísono, en fin, esas son las, las acciones que hemos estado llevando a cabo durante todo este tiempo. Por último decir que eh, CGT eh, lo que va a hacer es poner todos los recursos eh, a disposición de los compañeros y las compañeras de Carrefour ...para que de una vez esta situación finalice... ...y que no vuelva a suceder a otros compañeros de otras campañas".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 El objetivo fundamental es eso: es el rechazar este, este proyecto de ley, eh, rechazar, eh, o sea, plantear a los parlamentarios que voten en contra y, eh, y, bueno, y, pedir, y pedir la dimisión de, de escriba como máximo responsable. De, este, ...de esta agresión a, a los pensionistas. Que nos quieren quitar las pensiones... ...que nos las quieren privatizar... ...que los planes de pensiones de privados de empresas... ...perjudican a todos los trabajadores... ...y estamos aquí para reivindicar unas pensiones justas y dignas... ...y no vamos a cejar en ello... ...y seguiremos en las calles... ...porque eh, naturalmente... Eh, ...no podemos permitir que este señor... Eh, que viene de la banca eh, nos haga a los pensionistas lo que nos está haciendo. Y pedimos, pedimos la dimisión de este señor inmediatamente, que dimita, que dimita porque está pactando con, en la mesa de negociación con los agentes sociales, con comisiones y OGD que eh, debería de darles vergüenza el, el pactar ...de la forma que están pactando... ...cuando eh, estos sindicatos mayoritarios... ...de alguna forma están defendiendo... ...los planes privados de empresa... ...y esto ya digo que perjudica... Eh, ...bastante a, a los pensionistas... ...y a todos los trabajadores. Esta ley hay que pararla porque es una ley... ...que es totalmente discriminatoria... ...es una ley que lo que hace en realidad... Es... Eh, favorecer la privatización de las pensiones y bueno, pues discrimina eh, totalmente, sube eh, la edad de jubilación, eh, en fin, que considero que hay que, que no solamente pararla, sino derogar esta reforma y el resto de la reforma. Que las personas de jubiladas tengan garantizada sanidad, porque con las pensiones que hay en estos momentos, en muchos casos tienen que elegir entre comer o tomar las medicinas y queremos sobre todo que cambie esta sociedad y que no, no nos encontremos con, con estas amenazas que nos están haciendo con la privatización de las pensiones y que eh, tengamos que estar trabajando hasta que nuestros huesos ya no nos puedan sostener. Los coeficientes de reductores que nos aplican a los que nos jubilamos anticipadamente eh, ...nos lo aplican porque nos hemos jubilado... ...como he dicho anteriormente, anticipadamente... ...a personas que se han jubilado pues provenientes del paro... ...por problemas de enfermedad, por problemas de estrés... ...por 50.000 circunstancias... ...entonces esos coeficientes pueden ir anualmente de un 6% a un 8% en función de los años que tú hayas cotizado. Si has cotizado hasta los 44 años y medio, te aplican un 8%. De 44 años y medio para arriba, un 6%. Eso sumado a los años que adelantas la jubilación, pues puedes llegar a un 32 o un 40% la penalización. Y esto no lo mantienen para toda la vida. Por eso decimos que no es de justicia que se nos mantenga para toda la vida esta penalización. En algún momento nos lo tienen que levantar, porque hay personas que han cotizado 36, 37 años y porque han cumplido con que han llegado a los 65 años han jubilado con el 100% de la pensión. Nosotros no, pero nosotros nos hemos visto obligados a jubilar anticipadamente porque estábamos en el paro, nos han echado de nuestros puestos de trabajo o nos hemos tenido que ir por enfermedades y otras circunstancias. Pedimos que nos quiten la penalización que tenemos de por vida que con cuarenta y tantos años que llevamos trabajando y penalizando, porque hemos levantado España, la hemos levantado todos los jubilados que estamos ahora, y nos penalizan, a mí con un 24%, después de 43 años cotizados, y los que trabajé sin cotizar, y que hemos levantado España, y que nos lo pagan así, esto es una vergüenza lo que hacen con nosotros, nos roban. Pues sobre todo lo que hay que quitar es la brecha salarial que tenemos los hombres y las mujeres. Los hombres se quedan viudos y les queda su pensión. Las mujeres nos quedamos viudas y nos queda el 50% de lo que cobrábamos. No nos queda ni para comer, ni para pagar los gastos, entre otras cosas. ¿eh? Entre otras cosas. Luego, que, eh, que trabajando lo mismo, una mujer que un hombre, 40 o 40 y tantos años, a ellos les queda de pensión mucho más que a nosotros. ¿No se entiende? ¿No se entiende que después de 40 y tantos años, después de haber muerto ya el Paquito, que sigamos lo mismo? ¿Eh? que hayan pasado gobiernos tras gobiernos y sigamos las mujeres igual igual igual con todo es que se haga una auditoría porque nos están mareando ya excesivamente con que las pensiones que no hay pensiones para todos que los fondos están agotados y lo que no nos dicen es dónde ha ido a parar la, el dinero que ahí había en la caja de las pensiones no de la subida de los años de, los años de cotización que ya eh digamos, están planteando que no sean 25 años, sino que se suba a 30 o 35 años la base de cotización para calcular las pensiones. A las futuras generaciones decirles que las que estamos hoy aquí ya tenemos conseguido una pensión. Estamos luchando porque se equipare y haya una pensión digna para todas. Pero el problema para las nuevas gener generaciones que deberían de estar aquí, ...porque son las que se van a ver muchísimo más desprotegidas... ...porque no van a llegar a tener la posibilidad de cobrar una pensión... ...primero, por las edades en las que eh, encuentran trabajo... ...por la, el tiempo en el que para conseguir una pensión... Eh, ...tienen que cotizar, no va a ser ni posible... ...por lo tanto, tienen que venir aquí a pelear por su futuro". "...que nos da lo mismo quien gobierne... Pero lo que sí queremos son unas pensiones dignas y unas pensiones, pues, como es debido, para todo el mundo. Porque yo estoy luchando por las pensiones de, de mis hijos y de mis nietos. Que en la, en la próxima votación que va a haber ahora en el día 15 en el Congreso de Diputados, se vota en contra de este proyecto de ley por ser... ...negativo para los, para los pensionistas... ...del CGT pedimos que se mantenga el IPC de las pensiones... ...para las pensiones... ...que gradualmente se vayan cogiendo los últimos... ...menos años de cotización... ...y que se cotice por todo lo que se gane... ...gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden... ...pensiones dignas de ya... Todas y todas en defensa de lo público. Nosotros no tenemos tiempo, no somos gémones con 20 años. Nosotros se tiene que solucionar ya y ahora es el momento de hacerlo. Que con cualquier gobierno la CGT estará en contra de cualquier recorte de pensión.